es que es importante que la academia acompañe en esto. ¿eh? El, la desalación, eh, como cualquier actividad productiva, y eso quien diga que no se está mintiendo, todo, cualquier actividad productiva tiene un impacto sobre el medio ambiente. ¿eh? Eso de, y la desalación también tiene su, tiene su impacto, eh, principalmente asociado al estrés que produce, eh, produce el exceso de, de, de sales que contiene la salud y si seguimos hablando de desalación de toma directa. Eh, pero eh, a diferencia de otras actividades productivas, es que es muy, muy manejable. ¿eh? Y siempre las cosas se pueden hacer mejor o peor. O sea, eh, efectivamente, eh, el, el, un, una debida planificación y gestión tecnológica y logística de un proyecto de desalador puede hacer bastantes diferencias en el nivel de impacto que pueda tener sobre el ecosistema costero ahora. Eh, nosotros en Chile hemos evaluado desaladoras de distintas antigüedades porque también los requerimientos y las obligaciones ambientales han ido cambiando en el tiempo. Ahora, ahora la, o sea, la mayoría de las desaladoras, bueno, todas tienen que pasar por el sistema de evaluación ambiental a través de una evaluación de impacto ambiental o una declaración de impacto ambiental, eh, y tienen que asegurar, digamos, que los impactos son mínimos y para eso, eh, bueno, tienen que... No solamente el vertido, sino que la captación, eh, poner los lugares donde uno pruebe, digamos, de que son las mejores condiciones que aseguren la, una dilución rápida, por ejemplo, de las almueras y que esto no afecte significativamente los ecosistemas circundantes. Eh, entonces, pero las la evaluaciones de estas distintas desaladoras que hemos hecho nos han demostrado que incluso aquellas desaladoras que están en zonas semiprotegidas, eh, el efecto de ilusión eh, sigue siendo algo de órdenes de decenas de metros. ¿no? Eh, pero como te digo siempre las cosas se pueden hacer mejor y por eso que es importante también esa sinergia que se ha producido, por ejemplo, acá en Europa, donde la academia eh, es un colaborador eh, de, del sector público que, digamos, que pone las reglas del juego, eh, pero también un colaborador del sector privado en el sentido de que eh, muchas de las cosas que también o los efectos ambientales que pueda producir la desalación eh, en términos de operativos para, la, para las empresas también, eh, esa revista en costo extra, el, en estos momentos el contaminar o el producir un impacto grande también reviste un, un impacto sobre la economía de las empresas, entonces eh, ese trabajo conjunto yo creo que es algo que tenemos que a, aprender de la experiencia internacional y tratar de, de aplicarla en Chile. La discusión mucha se, se, se orienta al tema de la descarga de salmuera, ¿eh? pero también hay un tema con la captación de agua de mar que, que, que, que también suele ser alguna, una inquietud por parte de, de, de ciertos colegas y de, y de la comunidad en general, de los pescadores, y para eso también hay una serie de estrategias que se pueden desarrollar para mitigar los impactos de la succión, ¿eh? la, la succión lo, la, la mayor preocupación de la succión es que pueda, eh, eh, valga la redundancia, seccionar una gran cantidad de, eh, de organismos que son de interés sobre todo, bueno, ecológico y económico. ¿ah? Eh, la, la succión, eh, bueno, tú sabes que en, en, en el mar, digamos, está el, el plancton, que se le llama que es el componente flotante del... del Biológico que está en el mar, del cual se alimentan las ballenas, etcétera, eh, y bueno, que es la base de las cadenas alimenticias que sustentan también eh, eh, pesquerías importantes de, de pelágicos, etcétera, la merluza, por ejemplo, jurel. Eh, y el, bueno, el plancton está compuesto de la fracción. Eh, fitoplancton que es la, la fracción eh, fotosintética digamos microalga y todo eso y está toda la fracción de zooplancton que es la que básicamente se alimenta el fitoplancton y dentro del zooplancton también tenemos el ictioplancton que son eh, digamos fases de huevo o larvales de peces ¿verdad? y eso son como de especial atención para el tema de las captaciones eh, pero como me agarro también un poco de lo que te decía antes para la misma industria desaladora eh, ese tipo de, de, de, digamos, de temáticas son para ellos también preocupantes y más costosas desde el punto de vista operativo. Si tú, porque antes de pasar por la osmosis, por la membrana de osmosis inversa, el agua de mar tiene que ser previamente filtrada, filtros de arena o, bueno, hay distintos tipos de tecnología. Mientras más capto, que sea materia orgánica en suspensión, organismos, etc., para ellos también revista un costo mayor. Entonces, eh, porque energéticamente voy a tener que deshacerme más, voy a tener que hacer cambios de filtro más seguido, etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de estrategias como, por ejemplo, instalar las captaciones de agua de mar a una cierta profundidad, porque generalmente la mayor parte del plancton se, se concentra sobre la, la, o la zona más cercana a la superficie, porque es la zona fótica, digamos, la zona donde penetra la luz suficiente para, para tener una buena carga de... de, de de fitoplancton que alimenta el resto del plancton, entonces se instala una buena profundidad que permite que haya menor cantidad de plancton eh, hay unas eh, hay estrategias con, con, eh, con eh, por ejemplo eh, burbujas de aire para que no se aproximen cierto tipo de organismo, medusas, etc. entonces eh, son todas temáticas que son abordables, se pueden mitigar y por supuesto que también el hecho que esté la academia en eso ayuda Hay que definir primero toxicidad. Toxicidad es un, una respuesta fisiológica de organismo ante una perturbación ambiental. Al exceso, y desde el del punto de vista de los químicos, eh, al exceso. Si, si tú, por ejemplo, nosotros nos duele la cabeza, nos tomamos un paracetamol, seguramente nos va a ayudar a eso. Ahora, si nos tomamos 10, eh, seguramente va a tener un efecto tóxico. El mar es salado. ¿Ah? Eh, y de hecho, el ambiente natural sobre el cual viven los organismos del mar. ¿ah? Tienen un montón de mecanismos que les permiten vivir y aislar, digamos, el exceso de sales dentro del organismo que tienen y poder sobrevivir. ¿no? Ahora, el exceso de sales eh, pro produce estrés, puede ser tóxico, digamos, eh, por supuesto, eh, porque es un exceso de sales eh, y... Eh, y digamos, hay organismos marinos que pueden soportar mejor y peor ese tipo de circunstancias. O sea, eh, obviamente que lo los acepten mejor o peor... Eh, digamos, tiene que estar eh, un poco eh, abstraído del proceso de diseño, porque lo que queremos hacer es que afectar lo menos posible las condiciones naturales del ecosistema. ¿no? Entonces, la idea es asegurarnos de que esa salmuera se diluya lo más rápido posible dentro del agua. De mar. Ahora, eh, efectos tóxicos, por lo menos nosotros en Chile, Incluso, por ejemplo, en Aguantofagasta, uno de los ejemplos que te daba antes, eh, a 10 metros de la descarga, haciendo trasplantes de macroalga y, y midiendo en otro tipo de organismos marinos también, identificamos que habían señales de estrés, o sea, a nivel metabólico, eh, había un poco de estrés en la fotosíntesis y eso, eh, a nivel metabólico también, desde el punto de vista de, de, del metabolismo antioxidante, eh, pero que al cabo de... O sea, a tres días se veía un cierto grado de estrés, pero ya a los siete días bajó. Es decir, es como que eh, estemos en un lugar relativamente frío, nos da frío, pasamos frío un rato, nos ponemos un, un polerón o algo y ya luego y los organismos también tienen defensa y mecanismos que van activando con el tiempo y que les permiten vivir en ese tipo de circunstancias entonces lo de lo de la toxicidad de la salmuera como por sí o sea no es que las las almueras, sí puede ser tóxicas si es que uno va y la, la inyecta directamente sobre un organismo por supuesto pero definir a la salmuera directamente como algo tóxico no es digamos científicamente correcto <risa>